Ahora sí, arrancamos. Ahora sí, Nos metemos en el repaso mundialista, nos ponemos ese chip, falta cada vez menos para Qatar 2022. Pero los llevo en el tiempo. Dale. Vamos a 1998, Mundial de Francia. Francia. Ni más ni menos. Así que mientras vemos las imágenes, vamos a hablar de qué es lo que pasó. Porque el fútbol salva vidas, es el título. ¿Ah, sí? Es un título claro, que habla de lo que pasó justamente en el partido que jugaron este, Argentina contra Inglaterra Ajá. en 1998. Argentina gana por penales tras un 2 a 2. Uh -huh. Buen resultado este, para el conjunto de Pasarela. Eso se sí conoce. ¿Qué es lo que se desconoce de ese Mundial y puntualmente de este partido? Es que hubo un hecho, que es este gol de Zanetti con jugada preparada, sí. que salvó una vida en Polonia. ¿Cómo? A miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Para cómo, ¿Cómo? un gol salva una vida? Y a, a kilómetros de distancia. Sí, sí, cómo, sí. fue? ¿Cómo hace para que un gol que se dio en Francia salve una vida en Polonia el gol de un argentino? A ver, ¿de eh. qué se trata? ¿Cómo se conectan estos hechos que estoy diciendo? Porque el fiscal, un fiscal de, de Polonia puntualmente que eh, su nombre es Narek Kopatsen, uh -huh. estaba investigando a unos criminales, una banda de narcotraficantes de Polonia. Ajá. ¿sí? Ya le habían incendiado el auto una vez, por lo tanto... Él este, seguía muy religiosamente un itinerario de horarios ¿sí? Y tenía que dejar su auto en la comisaría Que quedaba a una cuadra de su casa Para protegerse Para protegerse Bien. del hecho que estaba investigando el fiscal sí, sí. En este caso, Copaxen ¿Qué hace el fiscal Narek Copaxen? En ese momento, entre las 9 y 20 y las 9 y 50 Él cenaba religiosamente todos los días entre las 9 y 50 y las 10, 10 y cuarto, 10 y 20 Dejaba el auto en la comisaría y se volvía caminando sí. En ese momento estaba jugando Argentina con Inglaterra Ajá. Sanetti hace el gol sobre el cierre del primer tiempo sí. y Dice, bueno, me voy a quedar viendo el partido El gol fue a los 46 minutos Entonces dijo, me voy a quedar viendo el partido Y después del partido guardo el auto el auto explotó. Oh. Le habían puesto un temporizador los criminales sí. y el auto de Copaxen explotó a la hora en donde él tendría que haber estado en ese auto. Claro, como se entusiasmó claro. con el gol, dijo eh, un el se... partido me quedo viéndolo. El, el de hecho, destino. él era polaco. O sea, dijo, me quedo viendo el partido de Argentina contra Inglaterra porque está bueno, porque el gol de Sanetti me gustó. Sí. Y lo atrapó el partido, se quedó viendo eso, su auto explotó. Después la policía vio que tenía un Ey, temporizador. De película. Sí, de es que película. Destino, no, no. Destino Algo más. Copaxen agradecido le manda una nota a Sanetti, una <ríe> carta, diciéndole... Este que bueno estaba. La vida. Sí, y contándole la historia, que ahí se dio a conocer, de hecho Zanetti dice, eh, me llevó esta carta, Ajá. me puse en contacto con Copaxen para sí. ver si era verdad, era verdad, el hecho existió, el auto explotó. Así que bueno, por locos, suerte papá, terminó bien ¿sí? la historia. Sí. Claro. Tremendo, de peli. Muy, de, muy de película. <risa> ¿A, Una ¿A dónde vamos de ahora? Nos vamos un poquito más atrás. Uh -huh. Vamos a Suiza, 1954, Dale. En el mercado. En ese mundial que bueno. Uh, blanco y negro. Sí, lo conocido es que Alemania Federal de ese momento sale campeón del mundo. Estaba dividido en dos, Alemania. Sí. Pero ¿qué es lo que se desconoce? Lo que se desconoce, ahí vemos el título que dice un partido del infarto. Sí. Porque un jugador de Uruguay, Hoberg, sufrió un infarto en la semifinal, oh. partido que jugaba Hungría contra este, Uruguay. Eh, ¿Cómo fue el hecho? Mm. Este, Horbert, el jugador, hace el primer gol. Eh, a los 25 minutos del primer tiempo, todos los jugadores se van encima de él. Uh -huh. Cuando se van encima de él, le provocan un paro cardíaco. ¿Ay? Entra el kinesiólogo del equipo, Carlos Abate. Carlos Abate le aplica dopamina. Ah. Que sí. hab habitualmente se le pone con coramina para reactivar el corazón. Sí. Funciona. Este, Uruguay en ese mundial en, No existían todavía los cambios como los conocemos hoy en día mm. Por lo tanto Hover sigue jugando el partido Ay no sí. bueno, Pero ni, ni ante pero un en, esa es, es... en esas condiciones Ni ante un hecho como ese Sí. Para el hecho es eh, muy conocido en el nivel futbolístico Porque sí. claro el jugador volvió a entrar Uruguay perdía 2 a 1 Hizo el 2 a 2 Ah, él cool. joven, era el ¿Sí? destino. Habiendo tenido un infarto, no, no hizo 2 a 2, Van a próloga, sigue jugando, juega 120 minutos joven. Ah. Sí. Una locura, después de haber sufrido un infarto Pero pará, él, él se salvó ¿se no? Él no. se salva, él ah. está bien De hecho, bueno, Vive. falleció ah. años después sí. Hizo el segundo gol Y este, fueron a la larga en el alargue pierde Uruguay 4-2, oh, pero bueno corbert sí. va a pasar a la historia claro. porque fue el jugador que sufrió un infarto en el mundial que volvió jugando. a entrar y hizo el gol, así qué que santo. una Mirá historia mal, de qué locura. Loco. Y, y nos ahora vamos a la otra, esta es bien reciente, así que a lo mejor la tienen. A ver. Mundial 2014, sí. Alemania sale campeón, sí. le gana 1-0 la final a Argentina. Uh -huh. Hasta oh. ahí nos ponemos un poco tristes. Bueno, pasamos rápido al hecho este, futbolístico sí. para entrar en lo que no se conoce o se conoce pero poco, que es esta jugada que estamos viendo aquí. Justo Ezequiel Garay va a cruzar a Kramer y lo impacta con el codo. Ajá. Es un golpe intencional, lo vamos a ver. De hecho, no se cobró penal. Sí. Si era intencional, era penal. Ahí lo vamos a ver. Es ¿Fue intencional. intencional. Ah, Exacto, okay. ahí lo ah, vemos. Sí, claro. Él cruza ah, claro. la pelota. Garay, sí, sí, el 2 sí. de la selección argentina en ese momento, lo cruza Kramer, jugador del Borussia Mönchengladbach. ¿Y qué pasó acá? Sufre una contusión cerebral. Oh. En pleno partido... El médico lo revisa, estaba bien, los síntomas, vuelve a entrar. Sí. No se acuerda de nada. ¡Oh! El jugador jugó 30 minutos y no se acuerda que jugó la final del mundo. De hecho, no! bajón, peor, hay, no. hay un dato que es que el árbitro de ese partido era el italiano Rizzoli. Sí. En un momento cuenta que se le acerca Kramer y le dice, yo estoy jugando la final del mundial. Ay, no te puedo creer. Manuel Neuer, capitán de Alemán y el sí. arquero, ¿Mm? el capitán que tenía la selección en ese sí, momento, sí, sí. le pregunta, Kramer en un momento dice que viene desconcertado a los 20 minutos del, segundo, del primer tiempo y le dice, vos sos mi papá y Neuer pensó que era una joda y Ah, le pero dice, quedó returuleco. Dale, claro. ponete por favor en posición, le sí, dice. Sí, sí, Y le dice, pero papá, ¿me pongo en posición o no? ¡No, papá! Eh, eh, entonces Neuer, Neuer le habla al técnico sí. este, a Joaquin Locke y le dice, sí, está pasando algo con Kramer. Sí, sí, Ahí lo sí. sustituyen. Él tiene recuerdo, vamos a escuchar, un sonoro en donde él habla de que no se acuerda de los primeros 30 minutos Uy. que jugó, pero sí se acuerda de los partidos posteriores cuando ya estaba sentado en el banco de suplentes. Ay, Ay, joder. Joder. Imagínate, joder. aparte jugar una final del mundo, ganar la final claro, del mundo. Pero no acordarte. Ah, dale, dale, está claro. Dice que me senté en el banquillo en la segunda parte también. Ah, ¿Es español. Entre medias se borró todo no, para amor, siempre. Bueno, hasta el choque me acuerdo de todo Y desde que me senté en el banquillo En la segunda parte también Pero entre medias se borró todo para siempre Ahí está diciendo, bueno es, eh, Él es, es que, alemán el, no, como el delay del señor Me un segundo y no sabía dónde Y empecé a escuchar todo claro, el español y, el... Claro, claro, el que era de, de España Bueno, él es alemán Ahí está el doblaje no de cadena 3 de España TV3 Y es en donde él cuenta que no se acuerda De lo que pasó antes y, eh, perdón, no se acuerda lo que, lo que jugó esos 30 minutos, sí se acuerda de que levantó la Copa del Mundo y demás, pero bueno, es muy gracioso como los compañeros oh, cuentan. Qué tremendo. Claro, afortunadamente no pasó nada y eh, Kremer pudo seguir su carrera deportiva con normalidad. Muy bueno, bueno Paco, me papi. encantó. <tose> Curiosidad en los mundiales que repetimos cada viernes. Rumbo a Catardo, Fulín. Por supuesto, y la semana que viene retomamos con las mascotas. La mascota, ah, las mascota que bien, ¿no? me encanta. Claro. Gracias, claro Paco. Que sí, gracias, Paco. Okay, Paco. ¿Te